de los titulares. El presidente Lenin Moreno reiteró que su gobierno no impondrá un paquetazo a los ecuatorianos. Plan del buen vivir apunta al empleo y a la obra social. El Consejo de Administración Legislativa Cal cumplirá su segunda sesión en territorio. Y en lo internacional, nuevo huracán amenaza las costas del Caribe y Estados Unidos. Una de la tarde con un minuto iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró que su gobierno no impondrá un paquetazo a los ecuatorianos y aseguró que el programa económico está delineado para superar las dificultades de este año y empezar con fuerza el 2018. El mandatario agradeció por el apoyo ciudadano a su gestión durante el primer trimestre de gobierno y afirmó que todas las medidas que se tomen serán en beneficio de todos los ecuatorianos, en particular en materia económica.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 La recaudación tributaria de aduanas llegó a 2.282 millones hasta agosto de 2017. Conozcamos más en el siguiente reportaje. La recaudación tributaria por impuestos al comercio exterior en Ecuador alcanzó 2.282 millones de dólares entre enero y agosto de 2017 y hasta finales de este año se espera recaudar 3.424 millones según el Servicio Nacional de Aduanas. Esta cifra representa un 15% adicional frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2016, desde que se levantaron las salvaguardias. En mayo de 2016 se recaudaron 1.023 millones de dólares, en el mismo mes de 2017, la cifra llegó a 1.217 millones, mientras que en agosto del año pasado llegó a 1.274 millones y en igual mes de 2017 se situó en 1.593 millones de dólares. El total de importaciones no petroleras asimismo muestran un aumento. De enero a agosto de 2015 fue de 12.257 millones, en el mismo periodo de 2016, bajó a 8.472 millones y en 2017 volvió a subir a 10.313 millones de dólares. El puerto marítimo de Guayaquil en este año representó el 59% del monto de recaudación líquida, alcanzando 1.362 millones de dólares. Y en la zona de carga aérea del mismo aeropuerto se recaudaron 137,6 millones de dólares. A través del puerto de Manta se cobraron 204 millones de dólares y en Tulcán 113,3 millones. El director del SENAE dijo que se incrementarán los controles para evitar la evasión y defraudación de impuestos, ya que se ha detectado que alrededor del 70% de la mercadería importada que ingresa al país tiene valores de entre 1 y 5 centavos y el 19% cuesta entre 5 y 50 centavos. Por ello se considera que está subvalorada, es decir, declara un menor valor del que realmente tiene. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Turismo trabaja en tres ejes de acción para convertir al país en potencia turística. Uno de ellos es motivar a los ecuatorianos a viajar y conocer los destinos que tiene Ecuador para convertirse en promotores turísticos. Ecuador busca convertirse en una potencia turística y para ello trabaja en tres ejes de acción, con los cuales se busca generar más visitas extranjeras al país. Uno de los ejes es fomentar el turismo interno, incentivando a los ecuatorianos a recorrer el país. Queremos reenamorar al ecuatoriano de su, de su país y se convertirá en un verdadero guía, en un gran anfitrión y un gran promotor del Ecuador. El ministro Enrique Ponce de León indicó que como estrategia para impulsar este eje, se realizará la gran Feria Turística Nacional. Que va a permitir contar con producto de calidad, accesible y atractivo de manera que ningún ecuatoriano va a poder negarse eh, frente a la tentación de viajar primero por Ecuador. A esta feria se suma el proyecto Ecuador a la Carta, con el cual se elaborará un mapa de los principales platos de cada provincia, además de un concurso para escoger al embajador gastronómico del país. Otro eje busca el incremento de turistas extranjeros, para lo cual se plantea la meta uno por uno, es decir que llegue un turista por cada habitante ecuatoriano. Un turista por habitante, fíjense que somos 16 millones, así que tenemos un, bastantes deberes que cumplir eh, y tenemos que ser bastante eficientes en hacerlo. Un tercer eje busca la promoción de inversiones, con lo cual se ha programado la participación del país en ferias internacionales que puedan atraer proyectos de inversión. El funcionario informó además que empresas europeas tienen previsto invertir 850 millones de dólares en el sector turístico. Hay mucho interés, digo, en el país, no solamente para venir a conocerlo, sino para invertir. Y fíjense ustedes que de un viaje preliminar hemos venido ya con tres eh, muy importantes posibilidades de inversión. Eh, una de ellas es un fondo que está autorizado ya para el tema del turismo, que tiene un monto mínimo de 500 millones de dólares. Tenemos otro grupo importantísimo como Globalia, que es propietaria de una línea aérea, Era Europa, que ya está operando en el Ecuador y que además tiene una muy importante red de agencias de viajes en toda España y Europa, Alconviajes, Viajes viajes de Ecuador. Eh, y además son hoteleros, tienen importantes hoteles, un número importante de hoteles alrededor del mundo, y están interesados también y han venido al país, han reunido con el señor presidente de la República y con las distintas autoridades, tanto para conocer el país, ¿Cuánto para verificar pues, todas las eh, seguridades que actualmente nuestro país está brindando frente a las inversiones? Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con el fin de aumentar sus estándares en cuanto a calidad y acceso a derechos, el gobierno fortalecerá la educación inclusiva, para lo cual se desarrolla un protocolo para la inclusión de personas con discapacidad que permita la aplicación hasta 2020 de esta política pública. El gobierno nacional tiene el objetivo de alcanzar la excelencia en temas educativos de inclusión. Para ello tiene previsto implementar los bachilleratos técnicos especializados inclusivos, ampliar la oferta de aulas hospitalarias, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento en 25 unidades educativas especializadas, entre otros. La educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Asimismo, el Estado busca la calidad de la educación intercultural bilingüe mediante la innovación curricular y producción de textos educativos en lenguas indígenas, la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico, la disminución del rezago escolar y el fortalecimiento de lenguas ancestrales. En el país, el número de matriculados en las instituciones educativas ha incrementado un 16%. Durante el 2015 en Ecuador, la matriculación en educación básica de la población de 5 a 14 años de edad fue de 97.54%. Actualmente, 7 de cada 10 jóvenes en edad de bachillerato se encuentran matriculados en el sistema educativo. La meta del gobierno es llegar al 100% de estudiantes que logren acceder a una educación de calidad, además que concluyan el bachillerato y continúen sus estudios universitarios. Para 2017, el presupuesto destinado para educación es de más de 3.5 millones de dólares, de los cuales alrededor de 500 millones se destinarán a la construcción de infraestructura nueva, repotenciación de unidades educativas, mantenimiento y reposición de equipamiento. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cuando son exactamente las 13 horas con 10 minutos, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que el Consejo de Administración Legislativa cumplirá su agenda de sesión en territorio. En esta ocasión será Loja. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. Bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la, a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos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 Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Plan Nacional del Buen Vivir, que se construye con los aportes de la ciudadanía, tiene como parte de sus ejes la generación de empleo y también el mejoramiento de servicios a la sociedad. Los detalles les contamos a continuación. Garantizar el acceso al empleo y a servicios de calidad y calidez para la población son parte de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que se construyen con los aportes ciudadanos en los diferentes territorios y que será parte de la hoja de ruta hasta 2021. A nivel nacional se realizaron 12 foros ciudadanos, en los cuales se logró recoger los criterios y necesidades de cada territorio, pues una de las prioridades del Gobierno Nacional es fomentar la participación de la gente a partir del diálogo. Según el titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades, se trabajarán en espacios de microplanificación en los que se priorizará la inversión en salud, educación y productividad para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables. Con respecto al Plan Anual de Inversión, señaló que el presupuesto es de 5.454 millones, los cuales se invertirán para el cumplimiento de los grandes lineamientos nacionales, como el Plan Toda una Vida, que incluye las misiones Toda una Vida y Las Manuelas, acceso a la educación superior con énfasis en educación técnica y tecnológica, Minga Nacional Agropecuaria y el Acuerdo Nacional por el Empleo. Además, se priorizará la conclusión de proyectos que están en ejecución y se potenciará el uso de las obras construidas como unidades educativas del milenio, hospitales y carreteras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, junto con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, extendieron su compromiso institucional en la lucha y la prevención del uso y consumo de drogas, que el gobierno nacional desarrolla a través de la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, bajo un acuerdo nacional. Este lunes se suscribió el Acuerdo por la Prevención del Uso y Consumo de Drogas, el cual se ejecutará en coordinación con la Secretaría Técnica de Drogas y el Sistema Nacional de Cultura. El objetivo planteado es que los jóvenes y adolescentes encuentren espacios de entretenimiento y actividades que aporten al buen uso de su tiempo libre y prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas. Nosotros tenemos la obligación de construir, no solamente simbólicamente, sino de construir objetivamente más espacios alternativos para que se pueda manejar, para que el niño, la niña, el joven puedan manejar esos espacios de una manera más acorde con sus necesidades las entidades firmantes se comprometen a trabajar en la capacitación sobre políticas de prevención, emprendimiento de programas de información y control, incentivos para la práctica cultural y recreativa. Con esto, que no solamente es la firma de un convenio, sino que sobre todo es la implementación de políticas desde el ámbito de la cultura con un enfoque importante como es la prevención del consumo de drogas. Y la casa indudablemente es la casa de los artistas, de los gestores culturales, son ellos los que se van a apropiar de esta idea. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar, suscitar para que se incorporen a este compromiso que ha hecho el Ministerio de cultura y patrimonio con la Secretaría Técnica. La adhesión se enmarca en la política denominada Diálogo Social Nacional, liderada por el presidente de la República, Lenín Moreno. El Consejo de Administración Legislativa Cal cumplirá... Esta ocasión Loja será el espacio a través del cual los siete parlamentarios del organismo expondrán el trabajo desarrollado en la Asamblea Nacional y a su vez conocerán propuestas desde diferentes sectores sociales, económicos y productivos. Es la segunda ocasión que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionará en territorio. Los parlamentarios cumplirán varias actividades en la ciudad de Loja, tales como... 8 de la mañana, alcalde de Loja entregará al presidente de la Asamblea Nacional la llave de la ciudad. 9 horas con 30, tratamiento de varios temas. 10 horas con 45, diálogo con medios de comunicación. 11 horas, Comisión General para recibir a representantes del sector turístico, artesanos, economía popular y solidaria, líderes barriales y Cámara de Industrias. La asambleísta Soledad Buendía, primer vocal del CAL, sostiene que este espacio es la oportunidad para conocer las necesidades de cada provincia y de cómo la Asamblea Nacional construye normativas en base a aquellas prioridades de cada sector. Escuchamos a los diferentes sectores, las resoluciones y los debates los dimos en el marco de los intereses de los ciudadanos, yo creo que es fundamental no solamente porque la legislatura y las decisiones administrativas de la Asamblea se toman con los ciudadanos, sino que dinamizamos pues, el sector económico. Como parte del CAL en territorio, también acudirá el bus interactivo de la Asamblea Nacional con información del trabajo del Parlamento. A la par de ello, se instalan las mesas de atención ciudadana donde las personas pueden acercarse para hablar sobre la construcción de leyes, prioridades en legislación para su provincia, cantón o barrio, reformas a las normativas, temas de fiscalización y plantear otro tipo de inquietudes. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, con Agopare presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código de la Democracia para que los prefectos sean electos por los ciudadanos electores rurales y reformas al COTAD en la prestación de servicios públicos. En el acto, el titular del Legislativo hizo varios anuncios. Luego de permanentes anuncios de un proyecto de reformas al Código de la Democracia para que los prefectos sean elegidos por la población rural, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, entregó al titular del legislativo una propuesta. Durante su intervención Bolívar Armijos, argumentó que de las siete competencias de las prefecturas, la inversión se encuentra netamente concentrada para el sector urbano. Es por ello que los prefectos hacen convenios millonarios con los alcaldes invierten los recursos que pertenecen al sector rural, los invierten en las ciudades. Asimismo, el representante a nivel nacional de la Conagopare señaló que son 822 gobiernos parroquiales que al momento presentan necesidades en la prestación de servicios como el agua potable. De ahí el planteamiento, reformas al cotar. Las juntas parroquiales podamos ejecutar proyectos de agua potable alcantarillado en nuestras comunidades. Y respecto al presupuesto, Armijos dijo... Y recibimos apenas el 6% del presupuesto. Deberíamos recibir por lo menos 14%. Tras ello, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se comprometió para el tratamiento del proyecto, que busca, dijo, beneficiar al sector rural. En el sector rural están los ciudadanos y ciudadanas más desposeídos todavía del país, que requieren apoyos fundamentales y anunció que en los próximos días se tratará el proyecto de reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en donde el transporte comunitario también es otra de las necesidades para el sector rural. Esté normado ya y no tengan que estar sometidos a ningún chantaje ni a ninguna ni a ninguna tampoco extorsión. La propuesta de la CONAGOPARE también contempla reformas a la ley de empresas públicas sobre la presidencia del directorio. Arriba esas Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros, regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar nos damos la mano entre todos. Es único, este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso, damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Maranita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero, uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero, Pero lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local de acá, de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa para seguir adelante como Manaví que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados es algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que un nuevo huracán amenaza las costas del Caribe, mientras que, Estados, mientras que en Colombia ultima detalles para la visita del Papa Francisco. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El huracán Irma mantiene en vilo a las islas del Caribe y a Estados Unidos. Comenzó siendo una tormenta tropical y este lunes por la noche, ya convertido en huracán, ganó una intensidad de nivel 4 en la escala de Saffir Simpson de un máximo de 5. En la isla antigua, los preparativos para recibir su embestida no han cesado en las últimas horas. Barcos, casas y edificios oficiales han sido protegidos y la población almacena bienes de primera necesidad ante la incertidumbre de lo que pueda pasar. Irma presenta vientos de 200. 15 kilómetros por hora y se esperan ráfagas más fuertes en los próximos días. El huracán se mueve ahora hacia el oeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En la República Dominicana, autoridades y población organizan el dispositivo de emergencia ante la llegada del huracán. En el estado de Florida, el gobierno ha decretado el estado de emergencia. Bogotá listaba el lunes los últimos detalles para recibir al Papa Francisco. El pontífice llegará el miércoles a la capital colombiana, donde comenzará una gira de cuatro días por el país. El presidente Juan Manuel Santos recibirá en el Palacio de Nariño a Francisco, quien aseguró que viaja a Colombia como un peregrino de esperanza y de paz. La visita se produce en un momento histórico para el país, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, tras 52 años de conflicto que dejó unos 260.000 muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Eso ayuda mucho, sí, porque de todas maneras, como ya últimamente... En el acuerdo que llegó el gobierno con la, con la parte, yo creo y entiendo que va a ser mejor, o sea, va a ser mucho mejor y la intervención del Papa, yo sé que va a ser mucho mejor. El jueves el Papa tendrá un encuentro con fieles en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá. Más tarde oficiará una misa multitudinaria en el Parque Simón Bolívar en los suburbios de la capital. En la tercera visita de un pontífice a Colombia, Francisco también viajará a las ciudades de Medellín, Villavicencio y Cartagena. En total oficiará cuatro misas, pronunciará 12 discursos y se reunirá con víctimas y actores del conflicto interno. Comerán hierba, pero nada detendrá su programa nuclear si no se sienten seguros. Lo ha dicho Vladimir Putin, refiriéndose a Corea del Norte. El presidente ruso ha añadido que la histeria militar que ha suscitado el último ensayo atómico norcoreano puede acarrear una catástrofe planetaria. Rusia condena los ensayos norcoreanos porque son provocaciones, ha dicho, durante la cumbre de los BRICS en China. Pero la utilización de sanciones en este contexto es inútil e ineficaz. Y sanciones lo más duras posibles es lo que predica Estados Unidos Que quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU las apruebe el próximo lunes La canciller alemana Angela Merkel comparte esta postura El hecho de que Corea del Norte se encuentre a cierta distancia de nosotros No debería impedirnos defender decididamente una solución diplomática aquí, decía ante el Bundestag Europa tiene una voz importante en el mundo y debe usar esa voz en esta situación Mientras tanto, la tensión está al rojo vivo en la península coreana. El ejército surcoreano está haciendo maniobras militares con misiles balísticos y va a completar el polémico despliegue del escudo antimisiles estadounidense. De compartir viaje por carretera a compartir vuelo, al más puro estilo Uber, Wingley ofrece sus servicios en Francia, Alemania y Reino Unido. Se trata de una empresa que conecta a los pasajeros con los pilotos de pequeñas aeronaves, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares. La idea no es ofrecer vuelos de largo recorrido como las aerolíneas tradicionales, sino de ofrecer otros servicios y aprovechar los más de 400 pequeños aeródromos que, por ejemplo, existen en Francia, declara Bertrand-Jacques Cornu, cofundador de la compañía. La plataforma ofrece vuelos entre diferentes localidades, no muy lejanas, y excursiones turísticas. En la página web se pueden encontrar vuelos de media hora de duración por 40 euros por persona. Son realmente asequibles, afirma este cliente parisino. Para la compañía la seguridad es lo más importante. El viaje queda anulado si las condiciones climatológicas son desfavorables. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio de noticias. Quédese con nosotros. Más información hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto. Nada que puedas hacer, que no pueda hacerse. Nada que puedas cantar, que no pueda ser cantado. Nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr, que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar, que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Es fácil. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas.